Hoy nos encontramos aquí alcaldes, alcaldesas, cargos públicos... ...y dirigentes de Izquierda Unida... ...en la puerta del Palacio de San Telmo... ...reivindicando una vez más el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...que no haga más recortes... ...es lo que tiene que ver con el empleo. Intentando hacerle ver a la Junta que no puede ser... ...como en, una, en un momento de crisis como el que estamos viviendo... ...como en Doña Mencía donde estamos volcados todos... ...intentando eh, crear eh, distintos planes... ...que favorezcan el empleo en nuestra localidad... ...y ahora sin embargo la Junta nos ha recortado... ...en más de 90.000 euros... ...lo que hubiese facilitado la puesta en marcha de distintos planes. Nosotros, en nuestro pueblo, pues han recortado... casi un set de 65, 70%. De 65-70 empleos se ha quedado en 14 empleos. Los planes aire que la Junta de Andalucía ha anunciado bombo y platillo, pero que... ...viene encargado de muchos recortes... ...en la provincia de Córdoba... Eh, ...hemos pasado de 26 a 13 millones de euros... ...en los recortes de inversión... ...para la generación y la creación de empleo... ...en un momento tan complicado... ...en una crisis eh, histórica... ...después de la COVID-19... ...no tiene otra cosa que hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...que reducir la inversión en empleo. Creo que es injusto en, en la situación que estamos... ...y sobre todo con tanto que está vendiendo la Junta de Andalucía... ...no está haciendo nada... ...lo que ha pasado con, con Sanidad es un ejemplo". Además no lo entendemos porque el Gobierno de España... ...ha conseguido que los fondos europeos... ...que venían para otras cuestiones... ...como puede ser inversión... ...o otras cuestiones diferentes... ...se puedan reinvertir y se puedan eh, trabajar... ...para que eh, vayan directamente a la creación... ...y generación de empleo. Y justo en este momento cuando más necesitamos de ellos... ...no debería de abandonar a pueblos como Doña Mencía. ...pedimos justicia, más dotación... ...que se llegue al menos a los 600 millones de euros... ...en la provincia de Córdoba... ...que tiene más de 85.000 parados y paradas... ...lo que pedimos es que haya una inversión... ...de unos 49 millones de euros... ...para poder generar empleo... ...repercutirá muy favorablemente en más contratos... ...en más ilusión... ...sobre todo en juventud y en empleados de larga duración... ...en nuestros pueblos... ...y sobre todo pueblos menores de 20.000 habitantes... ...que es la mayoría de la geografía cordobesa y andaluza".